Adelante. Bien, gracias, amado, Carolina, Francia y todo el equipo de producción. En mi comentario del día de hoy quiero eh, dedicárselo a nuestra amiga, eh, maestra, y una persona a la cual admiramos muchísimo, a la maestra, Lucelene Plata, con relación a un comentario que ella hiciera hace unos días aquí en el programa. Eh, ella criticaba... Eh, más bien ella reproducía el discurso de Leonel Fernández con relación a las ayudas y al asistencialismo. Y yo quiero en el día de hoy eh, comentar brevemente ese tema. Leonel en una ocasión dijo que no es lanzar animales ni dar salchichón, que esa no es la mística de un político, de un partido. Luego dijo que eh, el pueblo no es un mercado persa, es decir, como que no es regalando cosas que se consiguen los votos, ni se consigue el liderazgo. Me parece un tanto incoherente, y por eso yo a veces critico a Lionel tan duro, porque me parece incoherente su discurso, porque, primero, porque duró eh, todo el tiempo que duró en el PLD, y luego de que salió, ya es el partido peor, pero mientras él estuvo ahí, no era el peor. Y eso como que... Como que es medio incoherente. Pero también cuando él habla de eso, de que no es dando salchichones, ni ni dando, ni tirando animales, ni que el, el electorado no es un mercado persa, también se contradice el doctor Leonel Fernández. ¿Por qué? Sencillo. Es el propio doctor Leonel Fernández que escribe ese escrito que ustedes ven ahí. Miren, la fecha. Yo leo a Leonel. Yo sigo a Leonel. Por eso lo conozco. Por eso sé cómo piensa, por, por, por cómo escribe. Dice él en ese escrito, el poder y el liderazgo entre puestos y sobrecitos. Y en ese escrito, que yo estoy seguro que la, la maestra Lucele del Plata lo ha leído y que mucha de la gente que me está viendo lo ha leído, sabe que él hace referencia ahí a Modesto Guzmán, un ex dirigente reformista de alto rango al cual la gente... Los seguidores del partido lo alababan, lo vanagloriaban, eh, prácticamente le, le tiraban ramos por donde él caminaba. Y cuando él le preguntó, el doctor Ole Fernández, en principio ya en el, en el, en el 96, que él le preguntaba a qué se debía todo esto, eh, él le decía, bueno, es que yo tengo, estoy cercano al, al, al doctor Balaguer y además yo tengo el poder de eh, los nombramientos o tenía el poder de los nombramientos y además, el poder de resolver cositas. Y por eso, él era el líder, eh, la persona a quien todo el mundo se le quería acercar. Modesto Guzmán, eso lo, eso lo dice Leonel en su escrito, le invito a que lo vean. Se llama El poder y el liderazgo entre puestos y sobrecitos. Pero también, en ese mismo escrito, es el propio Leonel que hace referencia a que en una ocasión estaban en Dajabón y uno de sus, el, eh, eh, ¿verdad? De sus dirigentes estaba entregando dinero en sobrecitos. ¿Verdad? Y había una avalancha de gente encima de ese, de ese dirigente. Y entonces el chofer o uno de ellos, de lo que le acompañaba, le dijo, ah, pero mira, fulano tiene un alto liderazgo. Yo nunca había visto una avalancha de gente así porque estaba dando los sobrecitos. Y es Lionel que le dice, ¿tú crees que es así? Vamos a quitarle los sobrecitos y dárselo a fulano de tal, un momentito, y dárselo a fulano de tal para que sea él que lo dé. ¿Qué hizo la avalancha de gente? Que se fue del primero que estaba dando los sobres, para donde el segundo a quien le habían entregado los sobres. ¿Y qué dice Leonel ahí? Que el liderazgo y el poder está en donde está precisamente el que resuelve el dinero. Pero también se contradice usted, doctor Leonel Fernández, cuando usted dice que no es dar, que no es lanzar animales en esa sesión. Miren esa fotografía. Hay lo que usted hacía cuando usted era presidente. Que usted, siendo presidente, se iba a repartir cajas. Eso es asistencialismo. Eso es el mercado persa que usted está criticando hoy. Y usted lo hacía. Pero que cuando usted lo hacía, mire incluso con su cara las cajas. Utilizando, en ese momento cuando usted era presidente, utilizaba los recursos del Estado para promover su Un no momentito, no Moment, momentito, Francis. Momentito, Francis. Sí, pero es el fondo, porque, porque tú. Porque ¿no? ahí hay, no. hay, hay, hay, hay fotos de todos los años. No, no, pero no, hay, no, no, no, no concide, Atención claro. producción. Pues así no, pero pues no, no me vas a trastornar el tema. Eso que tú ves ahí ha sido recurrente todos los años donde, en que Leonel fue presidente. No me creas estúpido. Todos los años que Leonel fue presidente se promovía a través de eso, dando cajas él mismo con su cara. Eso es asistencialismo. Eso es lo que él está criticando hoy. ¿Eso está bien o mal? La cara está, está mal. El darle a la gente no, no está mal. Bueno, sí, por la cuestión de que la gente se acostumbra al dado. Pero. No lo critiques cuando tú lo hiciste, por eso te llamo un tanto incoherente. No es que... Hay que tener... Francis, un momentito, tú hablas tu tema. Ya, tú hablas en tu, me... tu ah, tema. No, no no, tú no, no, no, no, no, espérate. Déjalo, ¿qué? déjalo ¿qué? De desarrollar. Criterio. Pero déjalo desarrollar y puedes defenderte pero más que... Es que... Pero que ese es mi tema. Ese no, ese no es el tuyo. tema. Es decir, que Leonel no planteó, planteó eso. tiene el derecho de poner pero el tema que quiera. Claro que no. Claro que sí. Párame el tiempo. el tiempo Fueron dos segundos. Pero qué intolerante y qué antidemocrático eres, Francis. Qué intolerante que antidemocrático eres, porque no, déjame no, poner mis real. Eh, yo, yo estoy montando eh, prueba ahí. Te to, te lo, yo estoy te montando lo prueba la la ahí. Está bien. ¿Eh? Póngame la fotografía. Eso no es de un año, eso es de muchísimos años que Leónel lo hizo y que luego lo, lo está criticando. Terminado esto, y habiendo comprobado una, la incoherencia en el discurso, una de ahí, tradición balaguerista. Ha sí, una tradición balaguerista. Porque eh, Balaguer eh, Leónel adoptó el, el librito de Balaguer. Eso está comprobado en la historia. Ahí. Una gran parte <coughs> del librito de Balaguer. Bien. Mírenlo ahí, que incluso están los peledeístas. Miren que son peledeístas los que están ahí con gorro de Tú no has inventado. Dicho esto, quiero entonces, ahora, habiéndole hecho incoherente, decir lo que, va, lo que debe suceder con Leonel Fernández a futuro. Oigan esto, señores. ¿Qué debe hacer Leonel Fernández a propósito de una posible segunda vuelta en la República Dominicana? Desde mi punto de vista, no le queda otra opción que aliarse con el PLD o volver a su partido. Usted dirá, ¿por qué? Es la misma cosa? No no. ¿Aliarse una cosa PLD, no, a su no, no, una cosa es aliarse con su partido y otra cosa es volver a su ah, partido. Ah, entiendo, entiendo. ¿Por qué? Porque si Lionel no apoya al PLD y gana Luis Abinader para el 24, Lionel no representa nada políticamente hablando. ¿Saben por qué? Porque para el 24... Ya la clase política va a ser diferente. ¿Quiénes van a entrar en el, en el ruedo político a, a candidatearse por la presidencia? Jóvenes, llámese Farid de Raful, José Ignacio Paliza, eh, José La Paz, Collado. Eh, David Collado. Van a ser la gente que el pueblo va a querer que suban. Por tanto, estos eh, políticos tradicionales, Leonel, Danilo, Abinader e Hipólito, se van a quedar ya en el pasado. Y por tanto, ¿qué le conviene a Leonel? Volver atrás eh, al partido... Exigir que le devuelvan la presidencia, negociar con el PLD y entonces él trabajar para que el PLD gane con su apoyo y quedaría como el salvador. Pero, ¿qué debe hacer en él? Nunca más volver a aspirar. ¿Por qué? Porque su imagen política volvería a renacer. Quedaría como el hombre, como el hombre, eh, Israel. El tiempo que, que, que Francis me interrumpió no me lo diste, porque yo lo tenía cronometrado aquí. Eh, recuerda que yo lo cronometro. Eh, no, no, me interrumpiste. Me interrumpiste minutos? y entonces me robaste un tiempo ahí de, de, de, de mi comentario. Entonces, Leonel, no a mí Leonel, si no apoya al PLD, gana Luis Abinader. Y entonces en el 24 el PLD va a volver fortalecido. ¿Con quién? Con un posible, con una posible Margarita, con un Francisco Javier García o con un león que están preparando ahí con un Abel Martínez que en un 2024 puede volver fuerte y po podría estar ganando las elecciones eh, frente a un posible gobierno, en caso de que le vaya mal, de Luis Abinader y el PRM. Así que atención, Leonel, la única forma en la que usted políticamente queda vivo por por lo menos 10 o 15 años más es volviendo al PLD, apoyándole, dándole la victoria. Usted quedaría como el salvador y se queda detrás como el presidente del partido, como estratega y como el mejor estadista que ahí sí le, le quedaría. Ay, y entonces, ahí su sí imagen... está. Inter... No. Ay, pero qué Oye, este análisis que yo estoy haciendo, atención, amado, para que, para que lo anotes, no se va a entender ahora. Se no, va no, a entender en bien. cuatro años. En cuatro años es que se va a poder entender lo que yo estoy diciendo hoy. Así es. Lo que estoy diciendo hoy. Así que, Leonel, esa es la sugerencia. Volviendo al PLD, usted recobra su imagen política porque quedaría como un verdadero líder que le dio el poder de nuevo al partido y usted se quedaría como estratega y como asesor político, siendo una figura de importancia en la República Dominicana. Te voy a te voy a poner te voy a poner otro no escenario. Te voy a, dar, otro todo esa... te voy a poner es otro escenario. El otro escenario la es el que siguiente. No le trastorne así que yo. No, no, te no. el tema no, no. Ayer ya. Óyeme. Vamos a whatsapp Oye, no espérate, no espérate, no, te En los estrados, espérate francis. En los procesos, comunicación. Francis, tú tienes tu opinión. Francis, pero no puedes seguir cerrando. Francis, tienes tu oportunidad. Oye, más tienes tu oportunidad. Hay otro, hay otro. Te lo voy a decir. lo que a decir. Oye, hay otro escenario. No, no, no, no otro la escenario no, puede, no, puede, no pero por favor. puede es un irrespeto na, el respeto es suyo porque no permite no mira es democrático déjame plantear no, el otro es escenario hay otro escenario ah, okay. El otro escenario puede ser puede ser el, el siguiente Vamos a ver. gana el prm el es, es, gana ya. el prm hay una avalancha en contra del pld ya en la oposición Ay, y Lionel Fernández <ríe> pudiera apoderarse de la oposición política de este país, la historia sí, puede ser sí, otra. Sí, pero oye, ¿qué pasa? La historia puede ser Yo otra. Yo te compro esa, pudiera apoderarse de la oposición política, ya... pero tiene que ver que él ya no, iba, no va a ser opción del poder porque fue dos años presidente. Pero acuérdate y en el Leónel Fernández no es un improvisado, Leonel Ajá. Fernández es un líder. Pero, pero, pero mira que lo que te quiero decir. No como Gonzalo, ni siquiera como Luis Abinader Pero, pero, pero, pero Luis Abinader pero, surge porque señores, la ruptura del PLD... Leonel Fernández, anota el la fecha. Fue Para el 24, Leonel no es opción de poder. ¿Qué es lo que tiene que buscar? Vamos a ver. Ser asesor y no puede hacer en la fuerza del pueblo. Ver Vamos lo ver. que pasa en los demás partidos. Hasta la propia elección de un candidato claro. del PLD cuestionaría a, ver, la llamada la llamada a, de a de Leonel policía. Fernández en un lugar u otro. Claro.